Señores, pasamos con Camila al último tema. Caro Brito humilla a Vitali diciendo que gasta 10 mil dólares en salidas y ofende a Montecristino. Otra de las cosas que ha sido tendencia desde ayer para acá, y bueno, le han dicho de todo, a Caro Brito diciendo que gaste ese dinero en una de sus salidas con su novio. Y pues... Eh, Humilló, la gente sintió que humilló al pueblo y a la provincia de Montecristi, ya que Vitaly estuvo por allá el fin de semana, en Semana Santa, y ella dice que eso es, claro bueno, ustedes la van a escuchar directamente de su propia voz, eso ocurrió en el programa La Máxima Radio Show, vamos a ver. Podemos la disputa entre estas maravillosas mujeres de la televisión de la radio. No, de la televisión y de, de la radio, no, de, de, de las redes. De, la... de las redes no salen Por 10 mil, ¿cuánto? 10 mil dólares y, y ofendiendo a Montecristi. En una villa. En una villa. 10 mil dólares, no, pero... eh, que te digo? No, de mi parte, yo en eso temas no opino. Porque, como dicen, yo no tengo de caerme muerta comparando a estas mujeres. ¿Qué pero primero. Tú? pero espérate pa, para ella de ser pero ¿tú espérate tú, Camila, esas mujeres son más que pero espérate, otra cosa. Pero espérate pero espérate, espérate espérate espérate no esta como pero lo que pero tú no ahí tu la expresión me refiero a que ellas están peleando por cosas estúpidas por fantasías lo que es brillar que la mayoría de esas mujeres lo que buscan es brillar en esta, en esa época de semana santa yo aquí le tal villa aquí le tal Airbnb aquí le está el penthouse el, bien, el, el, el novio mío vino de tal sitio que te, te y lo otro me siento como que tanto de vital y no fue necesario tocar este tema porque fue ya la que inició de que tú hiciste en Semana santa y claro no yo me quedé en tal sitio sí, y lo otro y empezó a que ella abunda en detalles en donde caro brito se pasó en decir como mencionaba ya de que Montecriste es como que una poquería en pocas palabras que ahí no es de nada que esa villa no tan de nada como que la villa las mejores villas están en los lugares siempre especificó que está jarabacoa que está la terrena que está eh, que el San, campo. exactamente que tiene que ser en esos lugares solamente y y son chisme y son polémicas que se ven en toda esa No es nuevo 10 mil no. dólares, dólares. Ella no recado. lo gata, lo gata en Chubartari y en María. ¿A, A 54, me parece 54, 80. Medio millón de pesos son 10 mil dólares. No, yo no le digo que no porque ella puede gastarlo. Tú ves. Ajá, el marido, medio yo tengo amigos marido, que gastan 200 ya, mil no. bebidas los sábados. Ella puede, el, el marido puede gastarlo, yo no digo que no. Ella lo que no puede estar alardeando eso si a la otra. Porque el... usted, yo gozo en un contén y usted goza en la terrena Yo sé gozar en el barrio, sentado en una esquina, tranquilo. Es como usted se sienta feliz. Claro. No es como el otro quiera. Uh -huh. Exacto. Ellos, mira, ellos hay villas aquí, en, en, en la Castillo Arriba, en, en la Loma Quintepuela, que son mejores que usted eh, darle para cualquier pueblo lejos. Porque es el confort que usted y con la gente que usted quiera estar. Y que busca. Y que busca, tranquilo, una piscinita, un frito de los árboles, una cocinita, ya. Eso, yo tengo que pagar un millón en Bávaro. Si aquí yo lo hago con 20 mil pesos, un fin de semana, o 25 mil pesos, tranquilo, como un príncipe, me levanto a hablar con Dios y una taza de café, sí. sin ropa de nube y balcón. <risa> <risa> no, como yo quiera, Villalona que yo lo estoy pagando y estoy disfrutando pero ella lo hizo como para y eso es lo que pasando está pasando lo que está pasando últimamente no se están educando estas mujeres financieramente también si usted tiene un marido que tiene la posibilidad de gastar 10 mil dólares como dijo la otra si yo lo puedo hacer con 15 mil pesos allí no gasta 10 mil dólares nunca en la vida o será porque yo nunca lo he visto los 10 mil dólares ¿tú Esa, entiendes? Eh, eh, estamos hablando de de Karen Yapor, ¿verdad? Que ella dijo que ella podía pagarse un jefe privado, pero se va en casa de turismo. No, porque sí, no, ya no, esa gente, es mira, David Ortiz eh, y, y Encarnación y esos peloteros y Karen Yapor, ya hacen eso para joder en las redes. <risa> pero son gente que tienen rato siendo millonarios. Sí. José Reyes, ¿con qué le cogió? Un cantador y andar con los muchachitos. Y hacer memes. Y, meme, y, y hacer memes tranquilo en su casa. <risa> Ahora está dando el cuarto actor que anda con él, que <risa> le compra un carro, una GPS, ¿no? Porque ya son ricos hace rato. El rico no anda divulgando sí. ya, lo que gata. Y, y ya hace volar lo suyo ya. Claro, claro. No, yo creo que se ya... No, y aquí hay gente que, que son hasta socios de Villa y pagan sí. una membresía ese, anual, ese pagan que 30 mil pesos y le dan un fin de semana, un día, porque no van todos los días. Ya después de cuatro días, en un, un, una casa trancada, usted se jalta. Villas de eso, ah, no, dos, no. tres días, dos noches. Ese chaval hay que dejarlo porque primeramente la mujer, yo, nosotros sabemos cómo, cómo esas mujeres pagan esa villa, cotilla de quién. Entonces, si no a costilla suya, no, porque no, si, si Caro el brito tiene 10 mil dólares mi, a mi, Mira mi. dónde cayó ese tema ahora. Mira dónde cayó el tema. Y eh, gastan 10 mil dólares con ella cuando viene a ver lo suelta el tipo y caemos una desgracia que, que, que pasó con Chantal. Entiendo. Eso es así. No, justifica, pero... no, no justificando. Porque nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, solo Dios.